Se viene el Día del Amigo y todos se ponen en pedo eh, mis amigos no son borrachos, eh, podrán ser garcas, chaculleros, gorreados, borrachos, pero nunca se pagarán las putas Según los estudios, para el Día de Amigo siempre hay bardo les digo que yo no me chupé la última birra. ¡Chérmenla! ¡Qué gran historia! ¡Eh, forro! ¡Lo vas a subir al Facebook! Y para los que están en pareja, vayan preparando buenas excusas, porque después de la fiesta, seguramente la van a cortar las bolas. Como siempre, y todos los años pasan. ¿No es así, doctor Cancún? Yo diría que sí.